¡Hey! ¿Qué pasa, peña? El fútbol es uno de los deportes que más pasiones levanta. Bueno, ¿qué digo de los que más? Sin dudarlo, es el deporte que más emociones genera. Hasta que los mundiales de fútbol aparecieron en escena, la única competición deportiva internacional en la que se medían los países eran las olimpiadas. Si logró ese hito, es por el enorme interés que generaba en todas las capas de la sociedad, desde los más pobres a los más ricos. Uno de los grandes éxitos del fútbol es que es un deporte que no necesita demasiado para practicarse. De la ola de juegos que surgen en el siglo XIX, tal vez sea el más básico. Solo se necesitan cuatro palos y una bola. Su facilidad le dio popularidad. Tened en cuenta que el deporte, símbolo del tiempo libre, era una actividad destinada y practicada por la incipiente burguesía. Fijaros en el tenis, el críquet o el golf, aún huelen a clasismo. En fin, que el fútbol se convirtió en lo más practicado por las clases populares. Fue tomando protagonismo y se volvió el rey indiscutible de los juegos en equipo, al menos en Europa. Total, que no solo caló en las clases más bajas, sino que acabó convirtiéndose en la válvula de escape de una sociedad industrial que apenas tenía satisfacciones en su día a día. Tal vez esto último sirva para dar un poco de sentido al fenómeno hooligan. El origen de la palabra se la debemos a un kinky, a un malandro o a un delincuente común llamado Patrick Hooligan, que debió de hacerse famoso en el barrio londinense de Southwalk por ser un tipo violento especializado en hacer tumultos allá por la última década del siglo XIX. Por lo que Hooligan pasó a usarse para referirse a aquellos chicos jóvenes que disfrutaban de la violencia y que les gustaba hacer bronca. Es alguien que comete vandalismo, destroza el mobiliario público, hace de peleas organizadas, pero no roba. Como veis, poco tiene que ver con el fútbol, y es que al principio se asociaba la palabra con malandreo. De hecho, hasta 1900 en Estados Unidos se popularizaron unas viñetas llamadas Harry Hooligan que mostraban a un vagabundo con lata por sombrero y mal vestido que terminaba siendo detenido por su condición de pobre. Super gracioso, oye. Tendremos que esperar hasta la década de 1970 para que se asocie el concepto al mundo del deporte. Por supuesto, a través del fútbol, aunque la historia de la violencia en los campos de juego es mucho, mucho anterior. Hay registros de que en 1885 el Aston Villa y el Preston North End fueron víctimas de sus respectivas hinchadas dejando incluso a un jugador inconsciente. Y también por esas fechas, una década después, en 1905, hay registro de la primera batalla campal entre hinchadas en una estación de tren, es decir, que habían quedado para azuzarse. La tontería se les pasa con las guerras mundiales, <ríe> curioso. Imagino que en esa época no hacía falta canalizar la violencia. Sea como fuere, las peleas entre aficionados se reactivaron en 1955 y y así continuaron durante toda la década de los 60, teniendo un promedio de 25 incidentes por temporada. Habrá que esperar a 1972 para que el problema se internacionalice en la que se conoce como Batalla de Barcelona y que fue durante un partido que enfrentaba al Glasgow Ranger y al Dinamo de Moscú en la final de la recopa, y que terminó con el salto de los aficionados al campo y la correspondiente represión de las autoridades franquistas. Tras esta imponente carta de presentación por parte de los aficionados británicos más violentos, se les empezó a tomar en serio a partir de 1985, cuando sucedió lo que se conoce como la tragedia de Hazel, en la que murieron 39 aficionados a causa de una avalancha. 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y 1 británico. El suceso dio lugar en 1986 al Public Order Art, que permitía la prohibición directa de los hooligans en los estadios si los jueces lo consideraban oportuno. Toda esta chapa simplemente es para deciros que tendremos que esperar a la década de los 80 para poder empezar a ver películas de gente liándola en los estadios, aunque hay una excepción, una extraña película de principios del siglo XX y de origen español titulada Peladilla en el fútbol, en la que un charlota a la española se sacude la sardina mientras ve un encuentro. La obra se descubrió en la colección privada de cine para adultos que tenía Alfonso XIII, y aunque sea un espectador haciendo escándalo en el campo, no sé si definirlo como la primera peli de Juli, no Peña no. En serio, ¿se está tragando todo esto? ¿Cómo va a haber una peli así? Sí que existe, peladilla va al fútbol, pero ocurren otras cosas. Lo que sí que es cierto es que la película El hincha, también española y del año 1948, puede ser la primera que habla sobre la obsesión de un aficionado. Solo que aún no hay violencia, simplemente trata sobre los típicos brasas. Luego, en 1985, tenéis Las barras bravas. Película ultra costumbrista que se quedó en la recámara durante la dictadura cívico-militar de Videla y compañía. <risas> Pese a que el título haga referencia a las marchadas argentinas no encontrarás nada de eso. Va sobre una madre de familia que tiene un hijo que un día en la calle conoce a un señor de 53 años que le da un porro. El niño se lo fuma y se engancha. El hombre, aparte de dedicarse a la clandestinidad, tiene una ferretería. Y me diréis, bueno, ¿y qué? Atenta. El plan sería el siguiente, cortar el suministro al niño y que tenga que ir a por pegamento al local, así redirige a sus clientes y blanquea el dinero de su negocio, un plan sin fisuras. El problema es que el niño fallece y se inicia una investigación, no se ve ni un campo de fútbol ni unas gradas, puro humo. Película engañosa a lo Corman, un título para meterte en la sala, cinco primeros minutos de acción donde sí aparecen unos barras bravas, eh, una escena truculenta a mitad de la peli y listo, ala, ya pagaste la entrada. Pero dejando de lado ese montón de nada y entre eso incluyo a la peli de Frodo Bolsón, hay alguna que otra cinta de Hooligans que tiene mucha amiga. Por ejemplo ID, Identificación del año 1995 y dirigida por un desconocido llamado Phil Davis. Mm, siendo honesto, no se trata literalmente de Hooligans, sino de un grupo de policías que se infiltran entre los aficionados al Grimley, un equipo de quinta categoría pero que tiene una crew bien ruidosa. De los cuatro guardias infiltrados uno empieza a encontrarle el punto a la violencia callejera, a las borracheras, a la sangre y, sobre todo, al odio visceral. La película muestra una transformación de su personalidad, el protagonista va descendiendo en una espiral de autodestrucción, sin darse mucha cuenta se va mimetizando con los hooligans, el riesgo, la tensión, el combate, el sentido de victoria y el hermanamiento posterior se vuelven un cóctel peligroso que el policía infiltrado no sabe manejar bien. En un primer momento, para ganarse la confianza de los hooligans, los secretas se dejan ver por el bar que agregentan los aficionados. Cuando ya la tienen, comienzan a salir con ellos a los estadios. Y finalmente, para terminar de infiltrarse, acaban dirigiendo alguna que otra escaramuza. Uno de ellos, John, toma un papel relevante dentro de la organización. Además pasa algo curioso, empieza a sentir que le valoran más en el bar que en la oficina. Por eso se implica cada vez más y más en su vida falsa. Acaba absorbido por el trabajo y deja de distinguir la línea de estar infiltrado de su vida personal, lo que desestructurará su familia. El tipo no solo se emborracha en el bar, sino también de poder encontrándose más cómodo en la vida clandestina, ya que ahí puede dar rienda suelta sin concesiones a toda la frustración que tiene en el cuerpo. En la película podemos ver cómo poco a poco va embruteciéndose, alimentándose del odio y dando rienda suelta a sus instintos más primarios. En ambos contextos, tanto de hooligan como de policía, se siente el rey de las calles, solo que como funcionario tiene que rendir cuentas a un superior y en el bar son más comprensivos. Y hay algo importante para que se dé a cabo su transformación, el sentimiento de pertenencia a un grupo, de formar parte de una comunidad que tiene algo que los une, como una misma obsesión, unos colores representativos y todo un código de conducta que le da una nueva identidad. Y ojo spoiler, os doy un par de segundos por si queréis pasar esta parte. Cuando termine, desaparecerá el logo de la filmo que está apareciendo ahora. Al final de la peli, el guardia que andaba fuera de sí termina haciéndose nazi. Y puede que resulte un poco cliché, pero tampoco es un destino descabellado. Es una tribu con muchos puntos en común con los hooligans. Ambos los alimenta un odio visceral hacia lo que no forma parte de su grupo. En los dos hay un fuerte sentimiento de permanencia y también la violencia es una cualidad muy apreciada. Por no mencionar la tontería grupal que tienen con los colores. De hecho, creo que a nadie le sorprende ese giro. Otra muy buena película que trata el tema de los hooligans es The Film, de Alan Clark director al que dedicamos un vídeo en exclusiva en este canal y que os recomiendo ojear si os interesa saber más de su trabajo. Una de las características del cine de Clark es que se hace sin concesiones, recordad Elephant, que es aproximadamente una hora y pico de tiros en la nuca por parte de Lira y de las fuerzas del estado, sin diálogos. Para esta cinta nos presenta a un hooligan que lleva una doble vida. Por un lado es un vendedor de casas cuyo día a día es rutinario y sin sobresaltos, y por otro lado está el fútbol, que es su pasión personal y también a través de lo que socializa con otros tipos que tienen intereses comunes a él. La peli subraya en los primeros minutos cómo pasan su tiempo libre, emborrachándose en el bar, dando guerra a otras hinchadas y gamberreando. Allman interpreta al líder de un grupo de hooligans. Está casado con una mujer comprensiva que soporta la continua irrupción de otros hooligans en su casa, que para eso se necesita mucha paciencia. Un día, mientras está jugando una pachanga de fútbol junto al resto de su crew, otros hooligans vandalizan su vestuario y el coche de Allman. Él, en vez de buscar represalias, decide tener una reunión de urgencia con quien les dio caña. No les trae una declaración de guerra, les trae una propuesta. Ir juntos al extranjero para defender la nación. Es decir, juntarse para la próxima competición europea y dar a las hinchadas de otros países en el morro. Pero hay un problema, se odian. Y mucho. Por lo que sus rivales no terminan de ver la propuesta y les hacen una contraoferta. Si quieren pelear espalda contra espalda, tienen que vencerlos en un combate callejero. De aquí se puede sacar una doble lectura sobre el juliganismo. La primera es que cualquier excusa es buena para inflarse el morro. Y la segunda es que es gente que soluciona los conflictos con los nudillos. Ese futuro enfrentamiento entre ambas formaciones nos permite conocerlos un poco más. Para ellos la violencia es diversión, es un momento emocionante cargado de tensión y que se resuelve casi siempre con una sensación de victoria. Pensad en esto, al final en la mayoría de los casos todos se marchan por sus propios medios, nunca hay un claro vencedor ni tampoco un vencido, porque el caos hace que todo el mundo haya soltado aunque sea una solo. Tal vez eso es lo que les hace sentirse ganadores. Es decir, las peleas son un desorden, todo el mundo se azuza y cuando terminan se marchan con su grupo a rememorar la batallita. El resultado es una falsa sensación de invencibilidad y un fortalecimiento gigante del sentimiento de comunidad y hermanamiento. Creo que eso es lo que genera el enganche a este tipo de grupos. A esto hay que sumarle lo químico, la adrenalina, la testosterona, la dopamina, todo un cóctel de hormonas que se prepara en esos instantes de caos. Vamos, que los hooligans han aprendido a disfrutar de la violencia. Una cosa común en todas las películas que he visto de este tema es la fanfarronería, el esconderse tras la fachada de tipo duro, y creo que esta manera de actuar está relacionado con los valores que se exaltan en los combates urbanos, si se fanfarronea es para buscar la aprobación del grupo, para hacerles ver lo útil que es que estés entre ellos. En The Firm, todo esto queda muy bien retratado. Olman pese a tener una familia normal, con mujer e hija, no es feliz. Esa vida no le da emociones ni sobresaltos. El fútbol más en concreto, su cuadrilla con la que sale a vandalizar, es lo que le mantiene en este mundo. Es una manera de evadirse para él y también para sus colegas. Una cosa que me llamó la atención de la peli es la gran cantidad de inmigrantes de primera o segunda generación que componen los grupos de hooligans. Me temo que tiene que ver con que así han encontrado una grieta para colarse dentro de la sociedad británica. Puede resultar un espacio ideal donde socializar y entrar en contacto con los lugareños. También es una manera de demostrar que aunque seas de otro sitio eres igual de valiente. Un tema interesante que trata The Firm es la internacionalización del fenómeno hooligan. La cinta, rodada en 1989, presenta el tema de cómo los hooligans empiezan a organizar para ir a otros países y pelearse contra sus hinchadas. Eso dio muy mala imagen a Reino Unido que intentó atajar el problema. Su respuesta fue compleja. Crear un grupo policial de élite que se infiltró entre los aficionados, endurecer las leyes para que suponga cárcel cualquier acto vandálico cerca de un campo de fútbol y triplicar el precio de las entradas quedaros con esta receta. No solo se aplica a grupos peligrosos. Cambio de leyes, represión y convertir en un privilegio, lo que sea, encareciendo su valor, son varias de las estrategias que usa el Estado y el poder para encauzar a la sociedad hacia donde ellos quieren que mire. The Firm apenas dura una hora y cuatro minutos, se ve súper rápida y es un buen ejemplo de la cultura hooligan. Vemos lo difícil que es para esta gente llevar una doble vida. Esto último es una característica común prácticamente en todas las películas de este tema. Se muestra una dicotomía entre la vida privada y la vida en colectivo. Y es que muchas veces los intereses de estas dos realidades están enfrentados. Está difícil ser un buen padre y no perderse ni un partido ni una sola pelea. Hay que decidir dónde se quiere estar. En la película Ultras, que podréis encontrar en Netflix y que es de origen italiano y que también se estrenó en el año 2020, se cuenta una supuesta historia de una vieja gloria de la hinchada del Nápoles que empieza a sentirse mayor. No está mal, tampoco bien. Es Netflix. Por no mencionar que todo es inventado y eso es una pena porque Nápoles además tiene una historia interesante. Interesante con sus tifosis. Los aficionados se dividen en dos, la curva A y la curva B. Esta última es más antigua y menos ruidosa. La curva A, que ha tomado protagonismo en los últimos 20 o 25 últimos años, está compuesta por ultras violentos. Venga, decidme que este no es un buen contexto para hablar de dos maneras distintas de vivir la pasión futbolística. Nada, olvidad eso. La historia va de un hombre premenopáusico que lidera una banda de tipos que no saben atarse los zapatos. Mientras, las nuevas generaciones, que son conscientes de que sus mayores están atontados y intentan hacer una subdivisión del grupo sea como fuere os introduje esta peli para mostraros este cántico Se... para... Esta es una dinámica que se repite en cada una de las películas de Hooligans, la idea de que hay una familia por encima de tu propia familia. Lo que os dije antes, es gente que tiene un problema con el sentimiento de identidad grupal. Otra de la que os quiero hablar es Football Factory del año 2004. Si os la destaco es porque de una manera bastante simplista es capaz de dar en la diana sobre algunos elementos del pensamiento hooligan. De todas las que he visto, es tal vez la que mejor expresa ese fenómeno como válvula de escape de una vida rutinaria. El hooliganismo les ofrece una dosis de adrenalina, les lesa hace sentir rebeldes, pero aparte me gustó porque diseñan un personaje más complejo que el simple cliché. En un punto el protagonista nos habla de su pasado familiar, su abuelo fue el primero en desembarcar en Normandía, justificando así su carácter en su árbol genealógico. Su predecesor era un valiente hombre de acción, así que inevitablemente él tiene que ser un hooligan, en lógica aplastante. Y mirad esto, en la bandera del Chelsea aparece nuestra vieja amiga, la calavera del Totenkopf, de la que ya hablamos en el vídeo de los batallones de la Zof. ¿Qué hará ahí? A ver qué me contáis en la caja de comentarios. Esta cinta arranca con el protagonista siendo destrozado durante una pelea mientras se pregunta si todo eso vale la pena. Ya sabéis, el que te rompa la nariz te detengan y tengas que andar comiendo papillas durante un mes hasta que te ponen los dientes nuevos. Pues sí, siempre que puedas ir al bar a contárselo a los amigotes y pasarte dos horas siendo el centro de atención con tus batallitas vale la pena. Dato tonto está producido por Vertigo Films en colaboración con Rockstar Games. Sí, los de GTA. De hecho, esta es su primera película. Y fue dirigida por Nick Love en 2003. Por cierto, este autor hizo el remake de The Firm en 2009. El mayor problema con los hooligans es que son tribus urbanas que sostienen su ideología y sus acciones a través del odio o la autodestrucción. Gran parte del tiempo lo dedican a emborracharse, a hablar de fútbol y a odiar. Son colectivos que se alimentan del desprecio al otro, de hecho se agrupan alrededor de unos colores a idolatrar símbolos, a eso hay que sumar que se mueven en grupos fuertemente verticalizados, con líderes y mandos, así que por sus características no me sorprende ni a mí ni a nadie que sea refugio de ideologías totalitarias. Al margen de esta hay un montón de cintas sobre hooligans, aunque me he dado cuenta de que muchas, al igual que pasaba con la de las barras bravas, utilizan el tema como un cebo. Por ejemplo, Hooligan del 2007 nos presenta a un hooligan que en los 20 primeros minutos ha dejado los campos de fútbol para meterse a portero de discoteca y de ahí en adelante es una mala copia al cine de Guy Ritchie. Lo mismo ocurre con el resto de la colección Food Soldier u otra que se llama White Collar Hooligan. Son metrajes que usan a esta tribu urbana para presentarnos historias de delincuencia, droga, trapicheos y en definitiva su mundo criminal. Son muy pocas las pelis que encuentran la esencia del hooligan, pero las que lo hacen dan en el clavo. En ID saben profundizar en el sentimiento de odio, en The Film aparte de mostrarnos el periodo histórico en el que se organizan internacionalmente los hooligans nos muestra cómo les sirve como válvula de escape en ultras nos enseñan su organización y su código de conducta y en todas ellas se ve cómo la violencia, el alcohol y las ganas de pelea son su mayor aliciente y aunque todas las que hemos mencionado en este vídeo tratan sobre hinchadas europeas, a lo largo del globo y de manera orgánica el movimiento hooligan se comporta muy parecido, desde los barras bravas a los ultrasur de Madrid hace no mucho tuvimos en México unas imágenes escalofriantes en un estadio pero eso no es cosa solo del fútbol, ya desde la antigüedad hay registro de que en los coliseos romanos y en las carreras de cuadrigas de la época de Constantino, el deporte sirvió como un canalizador de la violencia. Y eso tiene sus riesgos porque a veces desborda y pasa lo que pasa. Ahora en el canal de Antropología en la Sombra veremos como el deporte también tiene un uso político y lo haremos mostrando todas las veces que FIFA ha funcionado como embajador del mal. Así que continuamos en el canal de Antropología en la Sombra, ahora debería aparecerte un banner para que puedas acceder y todo eso. Eso. Me gustaría agradecer a Rebeca que me trajo una camiseta de México, pero que cuando fui a Madrid a por ella se rompió el coche y no pude conocerla. Así que te dedico este vídeo. Muchísimas gracias, Rebeca. También a Aldo, a Christopher England y de YouTube a Louis Fox, a Antonio Hernández, a Deroto y a Chris Noah. Tan bello como la dentadura de un hincha inglés, me despido hasta el próximo vídeo. Estás en la filmo.